Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Última hora. Esto es parte de la información que estaremos tratando en este video informativo. Continuamos con la mejor información. Aparición repentina de submarinos en costa del norte tiene con preocupación a las agencias de seguridad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 organizadas el 2 de marzo por el régimen de Kiev contra la provincia de Bryansk, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque masivo de respuesta. Además de largo alcance y alta precisión por aire, mar y tierra, incluyendo el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal, Alcanzaron elementos clave de la infraestructura militar de Ucrania. Afectaciones en la infraestructura eléctrica en este país y a nivel militar también hubo afectaciones para diferentes puntos del ejército ucraniano. Así lo advierte el portador de la defensa de Rusia, Igor Konashenko. La central de Zaporilla sin servicio de energía denuncian autoridades de Kiev. Desde las autoridades prorrusas en la república autoproclamada de Transnitria denuncian un intento de hacer de su presidente. Dimitri Medvedev, viceconsejero de Seguridad de Rusia, va contra versiones del norte sobre los presuntos autores del sabotaje del Nord Stream 1. Dice que es otro día de drama épico de Hollywood. Ucrania recibe el 100% de los tanques T-72 prometidos por Polonia en las últimas horas. Esto y mucho más en este nuevo video informativo aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias del Mundo hoy. Saludo especial para todos. Se ha conocido recientemente el comunicado que ha emitido en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia que da a conocer que en la madrugada de este jueves 9 de marzo del 2023, horario local en Rusia y en Ucrania, que se han registrado varias explosiones en varias regiones del país ucraniano. La alerta aérea se extendió por todo el país y según los medios ucranianos fueron varios puntos que se han quedado con afectaciones en el servicio de la energía, pues se conocen que varios impactos de los que masivos tuvieran como objetivo la infraestructura crítica, y se habla desde la cartera de la defensa de que se alcanzaron objetivos claves como la infraestructura militar ucraniana, según la cartera de la defensa rusa. Según lo está diciendo el Ministerio de la Defensa, Strabo, hablamos de la Federación a través del portavoz Igor Konachenkov, se dicen que los que fueron realizados con los equipos de alta precisión que posee la Federación, incluyendo los temidos misiles hipersónicos King Yal. Y todo parece, según están expresando desde el mismo Ministerio de la Defensa, esto habría sido una represalia por los recientes ataques que fueron catalogados como por parte de Moscú y que señalan de ser responsables a células militantes ucranianas en la provincia rusa de Briansk, en el que dos personas perdieron la vida y un niño resultó con heridas en su cuerpo. Nos gusta mostrarles a ustedes mismos las declaraciones de los funcionarios de la federación respecto a esta nueva jornada de hechos en la guerra ruso ucraniana Estas son las declaraciones del de portavoz de la defensa, hablamos del general Igor Konashenkov, a los medios eslavos.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 Empresas del complejo militar industrial, así como instalaciones de energía. Los objetivos fueron alcanzados. En las últimas horas se conoce que Kiev señala a los rusos de haber dejado sin electricidad a la central nuclear de Zaporilla. Se dice por parte de medios ucranianos que la planta está totalmente desconectada de la central de elementos externos debido a los ataques recientes masivos de las últimas horas por parte de Rusia. a ah, uh. En los ataques de hoy, según había Punto Pro en el territorio de Ucrania, se han convertido en uno de los más grandes, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que la arma se dio en varias regiones de Ucrania. En la hora actual, se sabe que estos poderosos ataques aéreos se realizaron en el territorio de la capital ucraniana. Estamos hablando de Kiev, también en Nipier, en Kharkov y en otros puntos del de territorio ucraniano. Hasta la hora que estamos grabando este video no hay información total sobre los daños y la destrucción. Sin embargo, eh, se habla de que los habitantes de Ucrania informaron que fueron numerosos intentos eh, fallidos de interceptar misiles, aunque se habla que fueron 81 y que el gobierno... En las últimas horas habría dicho que había interceptado 34 misiles, pero el resto cayeron de manera que impactaron los diferentes puntos críticos de la energía ucrania y puntos militares.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 de la OTAN, dejan entrever que pareciera ser que están entendiendo que la situación es otra. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Nos parecen importantes sus comentarios. Gracias por su audiencia. Atención, amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Esta noticia creemos que es muy, muy relevante y ha sido muy comentada en las redes sociales en las últimas horas. ¿Cómo les parece que submarinos nucleares rusos aparecieron frente a las costas del de país del norte y esto obviamente asustó y preocupó al departamento de la defensa en los estados unidos había punto pro dice que submarinos nucleares rusos aparecieron frente a las costas de estados Unidos preocupando o asustando al pentágono los generales del de pentágono se asustaron por la aparición inesperada de submarinos nucleares ruso frente a las costas de Estados Unidos dice los editores del diario que si antes se suponía que los submarinos rusos se encontraban principalmente en las aguas de los mares negro y mediterráneo recientemente pues estuvieron realizando ejercicios militares sacan la conclusión que los submarinos ya están estudiando completamente los accesos a las costas del país del norte sin que sean notados por los radares antibuque se están desplegando submarinos nucleares frente a las costas de Estados Unidos en el mar Mediterráneo y en otros lugares a lo largo de la periferia de Europa dijo Michael Peterson quien funge como el director del Instituto Ruso de Investigación Marina de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos haciendo una advertencia que el despliegue reflejaría el despliegue de submarinos en el océano mundial al estilo señalan desde el norte soviético de la Guerra Fría según el diario Newsweek que está dando a conocer esta información en las últimas horas los Estados Unidos particularmente están preocupados por el hecho de que es difícil el rastreo de esto, los submarinos nucleares rusos como resultado de lo cual en caso de que las cosas se salgan de control en la guerra entre Rusia y Ucrania dicen los editores del diario que sería extremadamente complicado o difícil o incluso sería imposible desde el norte predecir cualquier ataque por parte de los submarinos aunque se sabe que anteriormente los Estados Unidos habían afirmado que con una precisión de varios kilómetros conocerían los sitios de despliegue de los submarinos nucleares rusos y poseerían las rutas de su movimiento a través de los océanos. Entonces, volvemos a repetir, amigos, esto es una noticia que está reciente. Submarinos nucleares hicieron su aparición repentina frente a las costas de Estados Unidos y esto preocupó al gobierno de Joe Biden, especialmente al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que está haciendo el despliegue de esta noticia reciente a través de los medios de comunicación occidentales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a través de Sergei Rob, en las últimas horas habló sobre lo que está sucediendo en Zaporilla. Estamos hablando de la Central Nuclear. Dice que desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, a través de su director de energía, estamos hablando que han estado impulsando desde hace tiempo de que se declare la Central como una zona de seguridad pero como no se ha podido, esto pues lo indignan a la postura de Kiev y que están tratando de que la central de Zaporilla pues quede como una zona de seguridad para evitar este tipo de ataques. Bueno, ojo al dato en las últimas horas por parte del diario avia.prom que dice que Ucrania ha recibido el 100% de los tanques de OPAR 2 provenientes eh, desde Polonia y esto como parte del suministro continuo del de apoyo militar a Ucrania. El país de André Duda completó la transferencia del 100% de los tanques pesados occidentales Leopard 2 a Ucrania y en este momento que grabamos el video se habla de que los 14 tanques que se le ofrecieron a Ucrania ya han sido transferidos en las últimas horas, también cuatro unidades de combate. Unos pocas semanas antes ya habrían sido entregados a Kiev y el resto fueron trasladados hace pocas horas. Hasta la fecha, Ucrania cuenta con 14 tanques de este tipo. Sin embargo, a finales de este mes hay anuncios por parte de Alemania que llevará a las Fuerzas Armadas de Ucrania otros 18 tanques Leopard 2 II. Mientras que Portugal enviará tres vehículos de combate más de este tipo. De hecho, a finales de marzo aparecerá otro batallón de tanques occidentales en servicio para las tropas AFU. Lo que dada la capacidad de comer estas últimas ya sería o presentará un poco de problemas para el ejército ruso, aunque es más probable que serán identificados y también destruidos por parte de las fuerzas del Kremlin antes de que los tanques puedan tener su uso real de combate, pues los han declarado como un objetivo el hecho de que Occidente esté enviando estos tanques, pues ya hay la inteligencia rusa y a través de toda su tecnología los están tratando de interceptar para eliminarlos la transferencia de los leopardos a... Se debe principalmente al hecho de que desde la OTAN están insistiendo en que se debe organizar una ofensiva de las fuerzas AFU en una de las direcciones del frente para repeler los avances del ejército ucraniano. Otra de las noticias importantes en las últimas horas se da en Transnistria. Allí desde el gobierno prorruso han dado a conocer información preocupante que tiene que ver con el, según el Ministerio de Seguridad, con un intento de hacer al máximo representante de la república autoproclamada. Desde esta zona afirman sus autoridades que evitaron un atentado contra el presidente Vadim Krasnulecki y que según la información que están entregando desde Transnistria habría sido planeado desde Ucrania. Y según los servicios de inteligencia, los hechos iban a tener lugar en la capital de la república autoproclamada y todo indica, según ese comunicado, que se estaba esperando causar el mayor número de bajas. Se sabe que una persona fue detenida por los organismos de inteligencia de Transnistria y esto calienta aún más los ánimos y podría darse un nuevo frente de... Entre la Federación y Ucrania, teniendo en cuenta las informaciones que señalan de una posible toma Ucrania en la República Autoproclamada y las advertencias desde Kiev, en caso de ser atacada Transnistria, sería considerado como un ataque a la Federación de Rusia, ya que allí hay hasta la fecha un contingente ruso para el mantenimiento de la paz en Transnistria. Y dice el, el gobierno ruso que en caso de que se perpetre algún hecho que, bueno, incomode o amenaza la seguridad de esta zona sería considerado pues como un ataque a la Federación Rusia y obviamente pues vendrían represalias y allí se podría abrir un nuevo frente de batalla. Continúa caliente el tema de los sabotajes al Stream 1 en el Báltico y las investigaciones dice que el norte está relacionando estos hechos con que lo hubiera perpetrado un grupo ucraniano. ¿no? y ustedes mismos se han dado cuenta que las versiones luego de haberlas hecho públicas el Pulitzer, Seymour Hearst, pululan y dan otras versiones sobre lo mismo, incluido los medios corporativos del el norte, quien se refirió en las últimas horas es el viceconsejero de ese Dimitri Medvedev que ha dicho que los planteamientos de las últimas horas de los medios incluso del mismo gobierno del norte buscan evadir responsabilidades de quienes fueron los que realmente dieron la orden desde las esferas estatales. Y esto lo dice el funcionario ruso luego de que el periódico occidental de New York Times diera a conocer un artículo que da cuenta de que el norte está investigando si es un grupo pro ucraniano que esté detrás de los sabotajes de la central gasística rusa. Lo mismo The Wall Street Journal ha dicho que la CIA habría al contingente europeo de que un grupo pro Ucraniano desde hace tiempo lo había dicho, estaría preparando un atentado contra la infraestructura. El medio global Times si va de frente contra diciendo que su administración enturbia el agua para evitar que las investigaciones avancen sobre los responsables de los sabotajes. El Kremlin en las últimas horas ha dicho que todo esto no es nada más que publicaciones vagas para desviar la atención de los verdaderos autores. Según Seymour Hersh ha recibido presiones para cambiar la versión por parte de Occidente. Dice que la administración Biden está detrás de los hechos y que tuvo ayuda de Noruega y por parte de Dimitri Medvedev pues ha dicho en las últimas horas que todo este escenario corresponde al tercer día más épico de un drama de Hollywood, son las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el funcionario de Rusia a los medios por lo pronto dejamos hasta aquí la información muchas gracias a ustedes por su audiencia los invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, un abrazo muy especial, nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora